Ascensa ha incorporado en su catálogo la Línea Blexia, un conjunto de soluciones con bajo impacto ambiental, que te permite lograr la gestión sostenible de plagas y enfermedades y mantener el rendimiento de tus cultivos. Ascensa trabaja día a día en ofrecer soluciones para una agricultura sostenible. Lo hacemos porque nos importa. Tú decides Ascensa porque eres imparable.